que jugaba con mi amor, tú eras todo en mi vida, si tú eras mi gran amor, lo que yo no sabía. Por un amigo de tu tierra, de todo yo me enteré Yo nunca le dije a él que tú eras mi amor, mi gran querer Por un amigo de tu tierra, de todo yo me enteré I'm so Habitaba, habitaba mi corazón, y cuando menos lo esperaba, volvió la alegría a mi corazón. Un nuevo amor llegó a mi alma, él le canto mi verso de amor. Tú sabías que yo te amaba, y conmigo tú quieres volver, contigo no quiero.